Bueno, eh, otra de las que ha dado mucho de que hablar y se ha vuelto muy polémica últimamente es la doctora Ana María Polo, hey. quien por años y décadas lleva un proyecto, más bien una propuesta ya de televisión, donde mucha gente, señores, ha quedado boquiabierta. Después de casi dos décadas en la pantalla chica, la doctora Ana María Polo decidió, decidió que es tiempo de parar y comenzar algo nuevo, llevar al cine su programa de corte judicial Caso cerrado, en una película que ella misma protagonizará, le darán golpe ahí como en algunos shows, Señora, pero que... dice este es mi último no, año maturita, en televisión, dijo Polo, una mujer oh. de 60 años cuyo programa se transmite por la cadena Telemundo en Estados Unidos y en una veintena de países de América Latina. Quiero hacer cosas que me diviertan, que me estimulen, hey, que me hey. saquen de la rutina un poco y que den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también. Dijo el martes, es decir, ayer en una entrevista exclusiva, en una revista que se llama The Associated Spreeze, en la que reveló su proyecto de cine. Este, esta película señora ha dado mucho de calar porque muchas personas que son no se van amar y entonces ¿Eh? se vaya Gloria, sí Gloria. mi amor así mismo El como Lionel. Es, eh, no Gloria. diga eso ante es tu mamá mi, mamá mamá mamá ¿Eh? bueno mimo, mi amor tú le compras en Puerto Rico, la tía mía es... ¿Tú no le tienes la cajita de beatbox Box de Telenor? Sí, sí. Ah, pues grábale para el programa ella, no este ella no puede descansar. Ella no puede descansar. Dos años descansando. Tiene que irse a maltratar. Es que, mira, vez. ya se ha dado muy notorio de que es un show. Ha perdido rating. Eso es lo que no se está en queriendo YouTube. relevar. Sí, pero, ahí, pero en YouTube ella tiene mucho video. A A, a hey, el Franco, Macorizano, mucho view, pero... Franco Macorizano. A Franco Macorizano. Sí. Eh, le iba a decir una pregunta. Yo creo que Ana María Poli Su caso cerrado Es uno de los programas que uno sabe que es mentira ¿Sabe? Pero hay gente que Sí, pero antes, ah, que no. que cuando ella empezó que Era más creíble A mi panel le pregunto ¿qué más, qué, ¿Cuál se ve más falso? Ana María Poli, y caso cerrado O la gente de Badabún y, y, y, y los mensajes de, de la gente sin fieles que ¿Cómo es? Ay. Ah, no, no no eh, Para Por, mí me gusta más me el otro Ana María, al, El otro al, al, me gusta final, más el sí. otro este video no es totalmente real Con actores, que se yo Y, y tú viste lo de Badogún Claro, eh, eso que es que una no. locura Porque qué que hombre, dar celular a otra persona Que desconoce, pues ustedes ni a su pareja se lo sueltan Que le tienen una clave que... ¿Qué? Ni, ni, ni la de Dios, Jace, es personal no. Señores, un saludo A, a los muchachos Atención y si los muchachos del gobierno urbano Brailing que están activos con Sí, nosotros, a ellos, muy bien, saludos, muy buen trabajo están haciendo le los muchachos. Llevo el mensajito a los muchachos allá. Están activos Brailing, saludos. Eh, pues este. bien, en lo que iba diciendo, Qué que fino. los celulares los celulares son personales. Eso va para ti, ahorita Yo creo que esos programa que para mí Ana María Polo se ve menos falso que va la es. Claro que sí. Eh, eh, es el menos fácil no que lo confundiendo Balabunga. Yo te no estoy confundiendo. El balabún es que, que, que hola, eh, la, la tipa te encuentra. No, no, no. Tú estás con la novia tuya, ¿verdad? Ah, no, eso, eh, no, no eso Y viene no es la tipa no, no y casualmente la tipa viene y te dice, te este, voy a ir tanto para que me dejes de tu No, no, eso, bueno. que cojan para acá. Aquí la, si matan, verdad, la verdad, matan, aquí la matan, la pican. Mira, fuiste la pican, pican. Le dan súper No, eh, eh, ¿Qué pasaría vez? si Badaum estuviera aquí en República Dominicana? Mi amor, no hubiera una pareja viva. <ríe> Muerto. Señores, las personas que están en YouTube nos están escribiendo. Nos dicen buenas tardes, Rosaura Brito, desde la Romanas. Saludos. Hey, eh. Saludos no, saludo para buena, Santiago Severino Castro. Dice buenas tardes desde Santiago City, la gente de Santiago. Saludos para Irene Martínez. Yo opino, debe meter la presa tres meses. <ríe> Dice Henry Santos, desde Villarriba. Desde arriba nos saluda y de Rosaura Brito dice, creo que una falta de respeto a que todas las mujeres subiendo todos los feminicidios hay en este país. Néstor, Flow. Un saludo a Memo Par y los muchachos tan activos. Ah, eh. pero ese buen saludo eh. sí, no, no, no. Que, hoy. es eh, miércoles lo, sociales. Los tigres sí, me tienen... Loco, eh, tú eh, no me saludas. Lo que se el show.